Néstor, eh, tú le has pedido, ¿cómo fue que tú le pediste el matrimonio a tu esposa? ¿Eh? Yo me la llevé, fue. <risa> <risa> yo No, no, yo, un por lo que ahorita, <risa> <risa> yo compadre trago, si no es ahora, me dijo dos compadres, yo andaba con dos compadres, darling Chanel, mi, que, mi compadre y Eduardo Tavera. Y Eduard Tavera. Compadre, si no es ahora, entonces yo me dio <risa> Trago. Si no es ahora, no te quiere. Ay, <risa> ay, ay, ay. Después que me casé, duran como una semana. Ah, que fue diciembre. ¿Eh? No, no, no, fue por ahí. Fue una inauguración. inauguración de un negocio. El dominicano oye. acostumbra siempre a hacerse las mujeres siempre no, no, en diciembre. no, oye. Eh, eh. Mira, oye, te, mi amor, quédate aquí a dormir el treinta Ya son cero mañana. Ay, mames, lo a matar. Atención, Edward Tavera y, y Dalin Chanel, son tan amables. No, que me ofrecieron estufa. Yo pongo la estufa, yo ¡Ay! pongo el tanque. Digo no, pues vamos arriba y el carro y meto toda la ropa ahí, que no vamos. Y dice, neto, ya, ya, ya yo tengo la casa muebla. No, digo yo, yo, porque mis amigos una semana y no me cogen el teléfono. Yo, yo, un problema, ya tú sabes. Pues pasó que un sargento de la policía creo que sargento ¿no? ¿Eh? un policía eh, muy cariñosamente románticamente como José Luis lo iba a hacer José Luis tú lo hiciste así sí yo lo hice bien sí sí José Luis, Luis tuvo la, el privilegio de que la madrina de José Luis era la la, la la tú sabes la diputada la quería ser síndica no nada, y no, el amigo tuyo el compadre fue su padrino de boda casi Vista. nadie buscó el, ¿eh? Entonces, él, ahí está. Reinaldo fue la mujer que se lo llevó. Ah, Reinaldo fue la mujer que se lo llevó. Ahí estamos viendo Blanco. el bello gesto del oficial que a la muchacha, una mujer trabajadora, eh, eh, ahí vendiendo su empanada. Creo que vende empanada. Pero eh, no pónganse, sé. escucha, eso es bonito. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, Ay, hombre, vamos a escuchar. Es bonito. algo bonito. Le dio para un brazo. Aprende, Jorge Luis. ¡Eso por por ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! de Dios! <tose> Atención. Un aplauso, vale. ahora, un aplauso. Aplauso, aplauso. Un aplauso, al policía. Que, vi que viva Bien. el amor. El amor. No, pero ¿qué es, que es el lío de esta gente? No, no Está yo le busco, busco ahí, lo busco en bajadero. ¿Qué quiero no buscar no en bajadero no esto? ¡Eh, eh, eh! Tiene un tanque de parte de Papatarima, eh. ¡Eh! eh! tanque gas, Un tanque, claro. Pero, pero ¿De dónde son ellos? ¿Eh? No sé, estate tranquilo, que yo le voy a regalar un tanque gas. Neto promete un atención. Atención, tenor.com.de. A ti te gusta como darle, ese, como darle ese valor a lo que yo digo. Te vamos a hacer una fanfaria con lo tuyo. Tú eres el duro de aquí. Oye, tú no eres el duro no. de aquí. Yo solamente Oye, soy. Los tambores, los tambores. Yo solamente soy un secundero en este programa. Peso 2.30. Estoy preocupado. 2.30 pesos hoy. <risa> ¿El duro quién es? Neto Flow. Un tanque yo que soy un secundero. ¿El ministro quién es? Neto Flow. Un ¿Y yo qué soy? ¡Bien! ¡Un tanque gas. Tiene. Tanque de gas, tiene policía. Papá Tarima le garantiza la realidad, la realidad. a la pareja. No, no, espérate, espérate. Papá Tarima, la realidad. Ok, sí. Atención. Papá Tarima, la realidad. Néstor Flow en la casa le promete a la pareja un tanque de gas. Tanque. Un tanque de gas. ¿eh? Ya sabe, un tanque tanque yo no yo no tengo eh, ni yo tengo un tanque de gas, creo yo. <risa> <Eso> de <risa> tanque de Ah, ah, no, no, espera, no, no espérate, es familia eh, tuya, eh, policía. Eh. Este está hablando Oye, mucho. Es familia de policía, <risa> primo y hermano. Fue <risa> pues primo hermano, cuidado. Es hermano, la novia claro, este. Está hablando mucho. ¿Estás eh, hablando mucho? ¿Eh? <risa> <risa> está hablando mucho. <risa> <Tónde> está hablando <risa> <Tónde está risa> mucho. No, pero No, pero no, eso está muy bonito. Está bonito, está bonito. La gente tiene un criterio aquí, madre Negativo. Ellos se ven bonitos. Atención a sí. Valle, que me, no, me dieron una la pedralla, la pedralla la Una pedra me dieron en Valle ayer. Señores, usted. usted Pero, oye, oye. Usted sabe que eso es una No, no, no, no. un choco. La gente, el ingeniero, que tenía un asopado allá arriba, en pleno toque de queda. Y lo de Vamos a ver, Una música triste para esto. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. cuéntanos tito. Mira, ayer, <risa> buena canción. ayer en Vista del Valle, señores. Nosotros le damos amor, le damos cariño y lo estamos cuidando. tú esa piedra que le di al pobre Filo y a mí a los dos gordos le pegan la piedra. Porque hay, andan 10. No, no, no. no, no esa cabeza porque, con... <risa> Oye, andan 50 tigres, entonces Filo y yo solo que me. Es usted ya va, que a la calle y Vitorino, el chofer mío que me dejó votado, la libertad estaba ahí, yo invité y vaya a pie. El chofer, chofer? Vitorino el 9, atención. Eso, eso me acuerdo donde era un... Oye, si yo me apeo, está bien que tú no te quedes ahí, pero un chismar para adelante. Sí. Yo me quedé en el aire, si no es por Jairo, un huidero. Entonces, la gente que está tirando piedras, señores, atención por usted favor. sabe que uno ni seguro. A, la, a las personas que están tirando piedras en los barrios. Recorrido del toque de queda. Es Néstor Flow. No tiren piedra, que no hay necesidad. Usted se tranca. Yeah. Dios mío, porque si me parten a mí. Aquí dice. Se... Aquí... Atención, para que Néstor no desacredite a su producto a su jefe, yo lo tengo con seguro. Con seguro de que yo le voy a llevar a mi guagua allá al, al hospital.